qué tal amigos cómo están sean todos bienvenidos a magical spanish the easiest and funniest way to learn spanish muy bien continuamos con nuestra lista de reproducción del curso de español a nivel avanzado y recordemos que estamos en la clase número 10 y continuamos con el estudio del uso del subjuntivo en español yo diría que es un tema un poco complejo que necesita un poco de práctica y por eso tenemos esta lista de reproducción con varios videos que espero la puedan, eh, los puedan ver desde el número 1, 2, 3 y así sucesivamente porque hay información de mucha importancia, muy bien en el día de hoy vamos a estudiar los mandatos o las órdenes que son los imperativos y esta es una información muy, muy especial que nos va a ayudar de pronto también a comprender mejor eh, la estructura del subjuntivo comparándolo con los, las órdenes o los imperativos así que es un tema yo diría que de, de mucha importancia y vamos a estudiar los mandatos con el pronombre personal usted o en su defecto con eh, la forma de plural ustedes usted o ustedes muy bien Quiero empezar con este ejemplo. Tengo eh, un soldado de mayor rango, digamos un capitán, por ejemplo, y está dando órdenes a los soldados. Aquí dice, escuchen, marchen, muévanse, corran, apúrense. Bueno, esos son los imperativos, comandos o también se les llaman órdenes. Así que vamos a, a estar todos trabajando, recordando la, el concepto de lo que son los eh, imperativos. Muy bien. En español, los mandatos o las órdenes pueden ser formales o informales. En el primer caso, tenemos los los mandatos o las órdenes informales cuando yo digo: despiértate, báñate, vístete, desayuna. En el caso de los reflexivos, aquí aparece un bis despiértate, tú. Hago referencia a tú. Báñate, tú. Vístete, tú desayuna tú y vemos que este estos mandatos informales se usan eh, bien sea personas de la misma edad o personas muy conocidas el otro tipo de mandatos son los informales los formales perdón el caso es de despiértense cuando me refiero a ustedes bañense ustedes vístanse ustedes desayunen ustedes también lo podríamos hacer en singular decir despiértese bañense vístase, desayune, eh, en este caso los tenemos como ustedes, bueno de eso vamos a hablar un poco en esta clase, acerca de estos comandos tanto en su forma digamos informal y los formales, muy bien, bueno recordemos que ustedes lo vamos a utilizar como el plural de tú, tú va a ser singular usted va a ser el plural bueno en españa se utiliza el pronombre vosotros para expresar comandos u órdenes también en el resto de los países eh, latinoamericanos eh, no voy a decir que no se usa se puede usar perfectamente simplemente que pienso que no es muy común el uso de este pronombre en los países de Sudamérica. y eh, eh, de todas formas cuando veamos algún texto algún diálogo eh, de varias personas usando el vosotros bueno sepamos de qué estamos hablando y a qué se refiere el caso de comprar comprar esa casa nueva aquí se refiere al vosotros you all buy that new house o comed vuestra hamburguesa comed vosotros vuestra hamburguesa you all eat your hamburger o también cuando digo ahorrar dinero para la universidad ahorrar se refiere a vosotros you all save money for college entonces también recordemos que este vosotros nos puede aparecer en cualquier contexto muy bien de igual manera debemos recordar que los comandos familiares como abre tú o no abras tú siendo uno negativo los vamos a emplear en, con las personas cercanas, amigos o familiares. Personas que conocemos muy bien y a quienes les tenemos confianza. Ese, eh, digamos, es un tratamiento o una forma de tratamiento que tenemos que tener en cuenta. Eh, personalmente, cuando veo que alguien no me conoce a mí y me trata de tú, no me siento muy cómodo porque este dentro de... De la concepción que tenemos es que el tú lo, lo usamos para personas muy cercanas, personas que conocemos. Cuando la persona no se conoce o a una diferencia de edad, bueno, se sugiere el uso del pronombre usted. Aquí tenemos los mandatos formales, abra usted o no abra usted, lo vamos a... Eh, a emplear con las personas que no conocemos muy bien, las personas mayores o aquellas personas a quienes debemos mostrar respeto, el caso de los adultos, maestros, doctores, etc. En el caso cuando voy a, a, al doctor, el doctor es una persona que, eh, digamos, mmm, si, si no lo conozco, no es mi amigo, bueno, por su posición como... Como doctor requiere o oh, mi, mi respeto lo va a tratar de usted, ya si a nivel personal el doctor es amigo mío lo puedo usar el tú, pero si no es mi amigo es simplemente un profesional que está a cargo de mi salud, bueno necesito emplear el usted, así que esta forma de tratamiento de diferencia entre el tú y el usted es muy importante tenerla en cuenta. Bueno, veamos los mandatos formales con usted o ustedes. Bueno, para los mandatos formales vamos a utilizar las formas del presente del modo subjuntivo para los mandatos afirmativos y negativos. Bueno, eh, yo quiero aclarar que son dos cosas diferentes. El modo subjuntivo es una cosa y los mandatos, digamos, son otras. De todas formas, decimos para los mandatos formales, vamos a utilizar las formas, la forma del presente, el modo subjuntivo, para los mandatos afirmativos y negativos. Son, digamos, dos temas diferentes, pero la forma va a ser la misma. Veamos el siguiente ejemplo. Yo digo, verbos regulares terminados en ar. Si yo uso el modo subjuntivo, quiero que apaguen el televisor antes de irse a dormir yo quiero que ustedes apaguen ese subjuntivo porque este es un deseo y hay una cláusula yo quiero que expresa un deseo hay un que y luego hay otra cláusula esa segunda cláusula exige que vaya en subjuntivo yo quiero que apaguen el televisor antes de irse a dormir una vez más es el subjuntivo ya en un mandato que es una orden y, y Quiero, quiero hacer la, la diferencia de eso porque el sentido lo hemos visto en los varios casos que hemos tenido que se usan cuando tenemos dos cláusulas unidas por un que y ese, ese verbo de la primera cláusula exige un deseo, una emoción, una negación, una duda, una posibilidad, una necesidad y también hablamos de las preferencias el segundo, el verbo de la segunda cláusula va en el subjuntivo bueno, ese es el primer caso en los mandatos en los órdenes vamos a decir apaguen el televisor ahora mismo o no apaguen el televisor que necesito ver las noticias entonces estamos hablando de formas decimos los mandatos formales, o sea las órdenes vamos a utilizar las formas del presente del modo subjuntivo para los mandatos afirmativos y negativos entonces vemos aquí apaguen, apaguen y apaguen va a ser la misma forma siempre y cuando se refiera lógicamente al mismo pronombre en este caso es eh, ustedes veamos otro ejemplo yo digo no es bueno que ustedes trabajen tanto el verbo es trabajar no es bueno que es una oración negativa hay un que hay una segunda cláusula hay un subjuntivo no es bueno que ustedes trabajen tanto como un mandato, vamos a decir, trabajen para que ganen dinero. O una negativa, digo, no trabajen mucho, hay que descansar también. Trabajen, trabajen y trabajen. Es la misma forma del subjuntivo junto con los mandatos. Recuerden que mandatos, comandos, imperativos, órdenes, va a ser lo mismo. Ejemplo número 3, no es bueno que ustedes fumen tanto, ese es un subjuntivo, no es bueno que, es una oración negativa, no, no es bueno que ustedes fumen tanto, como mandato yo puedo decir fumen que a mí no me molesta, o negativa no fumen aquí en esta área está prohibido, fumen, fumen y fumen, tenemos la misma forma en el modo subjuntivo y en los imperativos o mandatos. Muy bien. Para los verbos terminados en er, en este caso yo tengo el verbo leer, el subjuntivo. Yo les recomiendo que ustedes lean ese libro. Yo les recomiendo que ustedes lean subjuntivo. Como mandato, lean ese libro. Se refiere a ustedes. O negativo, no lean tanto, hay que descansar. Lean, lean, lean. Va a ser la misma forma, tanto el subjuntivo como en los mandatos. Ahora. Otro ejemplo, yo quiero que ustedes beban refresco que es, este refresco que es nuevo. El verbo es beber terminado en ER. Yo quiero que ustedes beban este refresco que es nuevo. Y como mandato yo puedo decir, beban mucha agua que es bueno, refiriéndose a ustedes. Beban mucha agua que es bueno. O un, un mandato negativo cuando digo, no beban mucha cerveza que no es bueno para la salud beban beban beban subjuntivo y los comandos muy bien para los verbos terminados en ir en este caso yo tengo asistir es importante que usted asista a clases todos los días subjuntivo es importante que usted asista como comandos asista a clase o negativo no asistan a clase si ustedes no quieren hacerlo aquí es importante ver que yo tengo usted asista está en singular asista y asista usted pero decimos no asistan porque está en plural no asistan ustedes a clase vemos claramente la diferencia del usted y del ustedes bien quinto es necesario que ustedes suban a la oficina del director ahora mismo el verbo subir es necesario allá hay una necesidad que ustedes suban, plural, como mandato digo, suba usted, si le hablo a un sol, una sola persona suba a la oficina ahora mismo, y si es negativa en plural, no suban ahora, háganlo solamente cuando el director los llame, vemos claramente suban, suba y suban, para ustedes para usted y para ustedes, muy bien también para tener en cuenta, los verbos seminados en "-ar", las formas del subjuntivo de usted y ustedes terminan en "-e", y en, en "-n". Por ejemplo, que usted ame, que usted cante, que usted compre, que usted trabaje, que usted camina. Eso es un repaso porque ya lo hemos visto, lo hemos analizado en videos anteriores. En el plural vamos a decir que ustedes amen, que ustedes canten, que ustedes compren, que ustedes trabajen y que ustedes caminen. Estos son los verbos terminados en AR. Muy bien. Dos, para los verbos terminados en ER y en IR, que son los regulares, las formas del subjuntivo de usted y de ustedes terminan en A y en AN. Yo tengo el verbo comer, beber y leer y correr. Terminan en verbos terminados en ER y aquí sería abrir, subir y asistir. Verbos terminados en IR. Para la forma de usted, digamos en singular sería que usted coma, que usted beba, que usted lea, que usted corra, que usted abra, que usted suba y que usted asista. A diferencia del plural, ustedes, que ustedes coman, que ustedes beban, que ustedes lean, que ustedes corran, que ustedes abran, que ustedes suban y que ustedes asistan. Perfecto. Bueno, ahora vamos a estudiar la siguiente tabla de verbos terminados en ar. En el infinitivo tenemos escuchar, cortar, cocinar, cantar, bailar y ayudar. Estos verbos van a tener una conjugación similar y son considerados verbos regulares dentro del, dentro del, del modo subjuntivo. La regla nos dice que vamos a tomar la primera persona del presente, el modo indicativo, que haría yo escucho, yo corto, yo cocino, yo canto, yo bailo, yo ayudo. La última vocal O la vamos a eliminar. Y lo que nos quede va a ser, en este caso lo que está la letra en azul, va a ser la base para la formación del subjuntivo y de los mandatos. Y en el caso de usted le vamos a agregar la E. Veamos el subjuntivo, sería... Que usted escuche, que usted corte, que usted camine, que usted cante, que usted baile, que usted ayude. Para los mandatos sería escuche, corte, cocine, cante, baile y ayude. También tengo eh, los mandatos negativos. No cante, no baile, no ayude. Ahora, para el caso de ustedes vamos a agregar EN. Vamos a decir... Para el subjuntivo, que ustedes escuchen, que ustedes corten, que ustedes cocinen, que ustedes canten, que ustedes bailen y que ustedes ayuden. Para mandato, escuchen, corten, cocinen, canten, bailen y ayuden. Negativos, no canten, no bailen, no ayuden. Ahora, yo quiero que estudiemos la siguiente tabla de los verbos terminados en ER. Dentro del infinitivo yo tengo aprender, responder, correr, vender, ver y romper. Nuevamente vamos a tomar la primera persona del presente, el modo indicativo y decimos yo aprendo, yo respondo, yo corro, yo vendo, yo veo y yo rompo. Vamos a eliminar la letra O. Y vamos para el subjuntivo y los mandatos, en el caso de usted, agregar la letra A. El subjuntivo nos va a quedar que usted aprenda, que usted responda, que usted corra, que usted venda, que usted vea y que usted rompa. Los mandatos nos va a quedar aprenda, responda, corra, venda, vea y rompa. También puedo tener los mandatos negativos o al sea, decir no venda, no vea y no rompa. Bueno, otra cosa que quiero comentarles es el tono que tenemos para el subjuntivo y para las órdenes va a quedar. Las órdenes, bueno, las órdenes pueden ser amables, pero también pueden ser un poco más fuertes. Cuando yo digo, yo quiero que usted aprenda inglés, pero si... Eh, de pronto es un papá que le está hablando al hijo y el hijo se va a ir a, a estudiar a un país donde hablan inglés, el papá le va decir, aprende inglés, la, la entonación, digamos, de la forma del mandato va a ser un poco más fuerte. También yo puedo decir, por ejemplo, yo quiero que usted responda eh, las siguientes preguntas, yo quiero que usted responda la otra forma con mandato sería responda todas mis preguntas ahí el, el tono puede ser un poquito diferente y es bueno tenerlo en cuenta también ahora vamos en el caso de ustedes, para el subjuntivo vamos a agregar a n y los mandatos obviamente, entonces decimos que ustedes aprendan, que ustedes respondan, que ustedes corran que ustedes vendan, que ustedes vean y que ustedes rompan para los mandatos vamos a decir aprendan respondan, corran, vendan, vean y rompan. Negativas obviamente van a ser no vendan, no vean, no rompan. Bueno, ahora tenemos la siguiente tabla de los verbos terminados en ir, como vivir, existir, partir, escribir, sufrir y discutir. Tomamos la primera persona del presente, el modo indicativo, yo vivo, yo existo, yo parto, yo escribo, yo sufro, yo discuto. Quitamos la letra O y vamos para usted a agregar la A, tanto para el subjuntivo como para las órdenes. Empecemos con el subjuntivo, que usted viva, que usted exista, que usted parta, que usted escriba, que usted sufre, que usted discuta. Para los mandatos, viva, exista. Parta, escriba, sufra y discuta. Y oraciones negativas o mandatos negativos. No escriba, no sufra, no discuta. Ahora el subjuntivo o mandatos para ustedes. Vamos a agregar a N. Que ustedes vivan, que ustedes existan, que ustedes partan, que ustedes escriban, que ustedes sufran, que ustedes discutan. Para los imperativos una orden va a ser vivan, existan, partan escriban sufran y discutan y los negativos mandatos negativos serían no escriban no sufran no discutan eh, cuando yo estoy preparando este, esta presentación veo que esta información es muy importante cuando me permiten comparar la estructura de, del subjuntivo con la estructura de los imperativos es una buena herramienta tener esta información para ver cómo funcionan estos dos temas muy bien, otra cosa que necesitamos tener en cuenta son los verbos reflexivos como el verbo bañarse, afeitarse, vestirse, etcétera, donde se expresa que el sujeto realiza la acción por sí mismo, por ejemplo, bañarse, se baña uno a sí mismo, nadie me baña a mí, como reflexivo, obviamente, o afeitarse, me afeito yo mismo, la persona que habla se afeita, o vestirse. Bueno, ese pronombre re reflexivo se, va después de la orden o mandatos y va a escribirse como parte del verbo. Por ejemplo, digo báñese. Aquí es báñese usted o báñense ustedes. Y algunos estudiantes me dicen, sí, pero es que la diferencia es igual. ¿no? Yo no, no distingo la diferencia entre báñese y báñense Bueno, aquí hay una N. Báñese y báñense Eso con un poquito de práctica uno el, eh, eh, desarrolla la discriminación auditiva y puede ver la diferencia. O el caso de afeítese y afeítense. Vístase, vístanse. Una vez más, afeítese y afeítense vístase y vístanse muy bien también vamos a decir que el pronombre reflexivo se no cambia por ejemplo el bañense afeitense vístanse levántense y acomodense no existen esta n por eso está, está ahí tachada porque no, nunca va a cambiar ni se le va a poner una s ni una n nada Aquí el plural lo está marcando, aquí, báñense. Yo digo, báñese usted o bañense ustedes. se usted o afeítense ustedes. Vístase usted o vístanse ustedes. Levántese o levántense ustedes. Lo llamamos acomódese singular y acomódense es bien importante tenerlo en cuenta ahora y si el mandato es negativo el pronombre reflexivo va a ir antes y va a ir separado entonces si tenemos órdenes negativas no se bañen o no se bañen aquí vemos la diferencia entre bañe y bañen no se afeite no se afeiten no se vista y no se vistan muy bien amigos, ahora tenemos varios ejercicios relacionados con este tema y tú tendrás 6 segundos más o menos para contestar cada pregunta antes de darte la respuesta. Bueno, la instrucción nos dice completa las oraciones conjugando el verbo en paréntesis como un mandato o usan, utilizando la forma del modo subjuntivo. Eh, ya conoce la mecánica de la clase si necesitas un poco más de tiempo puedes pausar el video y luego vas a comparar tu respuesta con la mía empezamos con el número uno me dice gritar ustedes mucho más fuerte nos va a quedar griten griten mucho más fuerte griten mucho más fuerte y son, es un imperativo número 2 gritar usted más alto que no puedo escucharle vamos a decir grite grite más alto que no puedo escucharle 3 no dormir usted en ese hotel que el servicio es muy malo Vamos a decir, no duerma en ese hotel que el servicio es muy malo. No duerma como un imperativo. Cuatro. No dormir ustedes en el piso que está muy frío. Nos va a quedar, no duerman ustedes en el piso que está muy frío. Vamos al número cinco. Don Juan, sentarse usted en el sillón. Nos va a quedar, Don Juan, siéntese, Estaba hablando de usted, en el sillón. Y es un verbo reflexivo con C. Siéntese en el sillón. Número 6, vamos a decir, no, no sentarse usted en el sofá. Es una oración, o un comando negativo y vamos a decir... nos va a quedar no, no se siente usted en el sofá y al ser un negativo el reflexivo va a ir primero y se va a separar del verbo, no, no se siente usted en el sofá, muy bien seguimos con el número 7, leer usted en voz alta para poder escucharlo, muy bien, lea en voz alta para poder escucharlo, lea en voz alta para poder escucharlo 8. leer ustedes todas las instrucciones cuidadosamente vamos a decir lean ustedes lean todas las instrucciones cuidadosamente lean todas las instrucciones cuidadosamente 9. por favor traer usted todos los materiales que necesita para el proyecto 9. por favor traiga todos los materiales que necesita para el proyecto 10 traer ustedes todas las preguntas de ese tema para la próxima clase nos va a quedar traigan todas sus preguntas de ese tema para la próxima clase traigan todas sus preguntas de este tema para la próxima clase 11 vayan y pedir ustedes lo que quieran que yo lo pago vamos a decir vayan y pidan lo que quieran que yo lo pago 12 no pedir usted tanto que no tengo mucho dinero vamos a decir no pida usted dice no pida tanto que no tengo mucho dinero no pida tanto que no tengo mucho dinero bueno en, en, en ese nivel de la clase vemos que ya estamos usando los verbos eh, regulares y los irregulares del, del modo indicativo que nos van a servir para el subjuntivo también vemos todos estos verbos irregulares que estudiamos en el subjuntivo y en este punto de la clase ya los tenemos que manejar correctamente de otra manera vamos a tener alguna dificultad eh, muy bien ahora vamos a ver los verbos que terminan en, en car, gar, y zar. dentro del infinitivo yo tengo por ejemplo practicar comunicar pagar, cargar, comenzar y empezar vamos a tomar la primera persona del presente el modo indicativo yo practico, yo comunico, yo pago, yo cargo yo comienzo y yo empiezo Vamos a quitar la letra O y esa C va a cambiar por QU. Y va a quedar el subjuntivo, que usted practique, que usted comunique, que usted pague, que usted cargue, que usted comience, que usted empiece. Como mandato va a quedar, practique, comunique, pague, cargue, comience, empiece. Y como un mandato negativo, no cargue, no comience, no empiece para ustedes vamos a agregar también la, a cambiar la QU y vamos a agregar en el subjuntivo quedaría que ustedes practiquen que ustedes comuniquen que ustedes paguen que ustedes carguen que ustedes comiencen que ustedes empiecen y los mandatos van a ser practiquen comuniquen paguen carguen comiencen y empiecen y los mandatos negativos no carguen no comiencen no empiecen muy bien, ahora yo tengo ejercicios completa. Las siguientes oraciones conjugando el verbo en paréntesis como un mandato o usando la forma de el modo subjuntivo. Practicar usted su inglés todos los días. Uno, practique su inglés todos los días. Practique su inglés todos los días. Dos, recuerden practicar ustedes... Mucho que la práctica Hace al maestro Dos, recuerden Practiquen Mucho que la práctica Hace al maestro Recuerden, practiquen mucho Que la práctica hace al maestro Tres, por favor Pagar ustedes la cuenta Ustedes Porque yo no tengo dinero 3. por favor paguen la cuenta ustedes porque yo no tengo dinero también puedo decir por favor paguen la cuenta porque no tengo dinero 4 pagar usted todas sus de deudas y vivirá mucho más tranquilo 4 Pague usted todas sus deudas y vivirá mucho más tranquilo, por supuesto. 5. Empezar ustedes con su examen ahora. El 5 nos va a quedar. Empiecen. Está en plural ustedes. Empiecen con su examen ahora. 6. Empezar usted con su trabajo ahora. Está en singular. 6 Empiece con su trabajo ahora. Recordamos una, una vez más los mandatos. Practique, practiquen, paguen, pague, empiecen y empiece. Veamos los mandatos de esas formas irregulares que esos verbos irregulares sabemos no hay una regla entonces hay que memorizarlos y esto con un poquito de práctica los va, los va adquiriendo de una forma yo diría casi que natural así que es importante practicar eh, esto, todas esas estructuras y estar en, en contacto ya real con, con, con la lengua mi sugerencia o mi recomendación que le doy a mis estudiantes es que llega un momento en que saben mucha gramática saben vocabulario tienen buena estructura bueno es hora de que usted empiece ya la parte práctica del idioma que se empiecen a ver televisión en español a leer literatura en español eh, a estar en contacto si tienen amigos que hablan español hablar con ellos en contextos reales porque ya llega un momento en que tenemos mucha gramática mucho conocimiento eh, conocemos mucho español a nivel académico pero necesitamos ya enfrentarnos al mundo real y a empezar a usar en contextos reales todo eso que hemos aprendido ese tiempo que hemos estado aprendiendo español bueno, en esas formas de los verbos irregulares dice los siguientes verbos tienen la misma forma irregular del presente del subjuntivo en los mandatos formales una vez más, mandatos formales en infinitivo yo tengo ir, dar, estar, ser y saber voy a tomar la primera persona del presente del modo indicativo yo voy, yo doy, yo estoy, yo soy, yo sé y el subjuntivo y mandato va a ser empezamos con el subjuntivo que usted vaya, que usted dé, que usted esté que usted sea, que usted sepa y eh, como mandato vaya, dé, esté, sea y sepa también podemos tener los negativos acá también para usted vamos a tener que ustedes vayan, que ustedes den, que ustedes estén, que ustedes sean, que ustedes sepan. Como mandato, vayan, den, estén, sean, sepan. Como mandatos negativos, no vayan, no den, no estén, no sean, no sepan. Bueno, ahora tenemos eh, algunas oraciones también como ejercicio. Para completar eh, dichas oraciones con los verbos en paréntesis, usando mandatos o modo subjuntivo. 1. Volver ustedes la próxima semana para darles sus calificaciones finales. Vamos a decir, vuelvan. Vuelvan la próxima semana para darles su cali sus calificaciones finales. 2. Aprender usted español de un modo fácil, rápido y efectivo. nos va a quedar aprenda usted aprenda español de un modo fácil rápido y efectivo tres, cruzar ustedes en negativa la calle cuando el semáforo esté en rojo vamos a decir no crucen la calle cuando el semáforo esté en rojo 4. No jugar usted con el bisturí. Es muy peligroso. Vamos a decir, no juegue con el bisturí. Es muy peligroso. 5. Señor Pérez, por favor, entrar usted. Nos va a quedar. Señor Pérez, por favor, entre. Señor Pérez, por favor, entre. Número 6. Siga y sentarse ustedes, que tan pronto como pueda, yo los atiendo. 6. Diríamos, sigan y siéntense, que tan pronto como pueda, yo los atiendo. Sigan y siéntense, que tan pronto como pueda, yo los atiendo. 7. Joven, por favor cerrar usted la puerta del salón porque hay mucho ruido nos va a quedar joven, por favor cierre la puerta del salón porque hay, hay mucho ruido 8. Niños no correr ustedes en los pasillos del colegio 8. Niños no corran en los pasillos del colegio. Niños, no corran en los pasillos del colegio. 9. Ir usted a la enfermería por una pastilla para el dolor de cabeza. Se dice pastilla o una pasta para el dolor de cabeza. Nos va a quedar. Vaya. Vaya usted o vaya a la enfermería por una pastilla para el dolor de cabeza. 10. Dar ustedes toda la ayuda posible a las personas necesitadas de esta tragedia. Vamos a decir, den, den toda la ayuda posible a estas personas necesitadas de esta tragedia. Una vez más tenemos las órdenes, siéntese, cierre, corran, vaya y den. 11. Niñas, no ser ustedes groseras con sus maestras. Nos va a quedar. Niñas, no sean groseras con sus maestras. 12. No hablar ustedes con desconocidos. 12. No hablen, porque es ustedes, no hablen con desconocidos. 13. Por favor, tener ustedes mucho cuidado con los perros que son muy bravos. Por favor, tengan mucho cuidado con los perros que son muy bravos. 14. Ahora entregar ustedes su examen que el tiempo se acabó. 14. Entreguen su examen que el tiempo se acabó 15 don juan buscar usted la dirección en el internet porque estamos perdidos vamos a decir don juan busque la dirección en el internet porque estamos perdidos continuamos 16 si usted, si usted quiere comprar frutas frescas y baratas, ir usted al mercado de la plaza. Nos va a quedar. Si usted quiere comprar fruta fresca y barata, vaya al mercado de la plaza. Vaya al mercado de la plaza. 17. Vamos. Caminar ustedes más rápido que ya vamos muy tarde. 17, vamos a decir, vamos, caminen más rápido, que ya vamos muy tarde. 18, muchachos, acostarse ustedes, ya hay que levantarse muy temprano. Vamos a decir, muchachos, acuéstense, acuéstense, ya que hay que levantarse muy temprano. 19. Señorita, despertarse, usted, que su vuelo sale muy temprano. Nos va a quedar, señorita, despiértese, que su vuelo sale muy temprano. Señorita, despiértese, que su vuelo sale muy temprano. 20. Señor Martínez, poner usted su tarea en mi escritorio. 20 va a ser Señor Martínez Ponga su tarea en mi escritorio Ponga su tarea en mi escritorio Continuamos con la oración número 21 Volver usted la próxima semana Para darle sus calificaciones finales Nos va a quedar Vuelva usted la próxima semana Para darle sus calificaciones finales 22 Aprender ustedes español de un modo fácil, rápido y efectivo. Vamos a decir 22. Aprendan español de un modo fácil, rápido y efectivo. 23. Cruzar usted la calle cuando el semáforo esté en rojo. Decimos no cruce usted la calle cuando el semáforo esté en rojo. 24. No jugar ustedes con el bisturí. Es muy peligroso. 24. No jueguen ustedes o no jueguen con el bisturí. Es muy peligroso. 25. Señores, por favor, entrar ustedes y siéntense. Nos va a quedar 25. Señores, por favor, entren y siéntense 26 siga y sentarse usted que tan pronto como pueda yo lo atiendo siga y siéntese que tan pronto como yo pueda yo lo atiendo 27 jóvenes por favor cerrar ustedes la puerta del salón porque hay mucho ruido Nos va a quedar jóvenes. Por favor, cierren la puerta del salón porque hay mucho ruido. 28. Joven, no correr usted por los pasillos del colegio. Decimos joven, no corra en los pasillos del colegio. 29. Ir ustedes a la enfermería por una pastilla para el dolor de cabeza. Nos va a quedar. Vayan ustedes, vayan ustedes a la enfermería por una pastilla para el dolor de cabeza. 30. Dar usted toda la ayuda posible a las personas necesitadas de esta tragedia. Vamos a decir D de toda la ayuda posible a las personas necesitadas de esta tragedia. Bueno amigos, hemos llegado al final de la clase número 10 de este tema del uso del subjuntivo en español. Esta es una clase que considero que es muy importante, nos ayuda bastante a comprender el uso del subjuntivo con los comandos o las órdenes y la relación tan importante que tenemos en, en español muy bien una vez más les recuerdo por favor que se suscriban al canal que es totalmente gratis también por favor que comenten y compartan y si te gustó esta clase y ha sido de tu ayuda regálame un like también por favor recuerda activar la campana de notificaciones dale clic a la campana de esa manera te llega una alerta o un mensaje diciéndote que hay una clase nueva para tomar eh, también Puedes imprimir el material de esta clase, este PowerPoint. Te lo dejo abajo como un enlace en, en un PDF, en una cuenta de Dropbox. Y si tienes alguna dificultad, bueno, mándame el correo a rjoven66.gmail.com. Con mucho gusto te envío el material que necesites, que te, es el material que te, tenemos aquí en el canal. Mi nombre es Raúl Joven León. Soy tu instructor de español y estoy aquí para servirte. También quiero compartirte mis redes sociales, el canal de español en, en YouTube, en Facebook y en Twitter. Al igual que un canal que tengo en inglés en las tres redes sociales también, las tres plataformas. Para que me des una visitadita y, y, y conozcas el trabajo. Bueno, muchas gracias por el privilegio de tu tiempo. Yo espero verte en la clase número 11. Entonces continuamos hablando del modo subjuntivo y los comandos y eh, vamos a hablar de los comandos con el pronombre tú así que no te puedes perder esa clase porque es muy importante hasta la vista amigos que estén muy bien